Una semana después de llegar a Australia e instalarme en mi habitación nueva, empecé la escuela de inglés. Yo hice general English durante tres meses, luego tuve un break y luego eh, volví a estudiar. Te hacen un test al principio y te ponen en el nivel que, que estás. Puedes ir desde el nivel cero, elemental, que no sabes nada, hasta el último nivel que es advanced y conforme vas haciendo el curso te van haciendo test y si vas mejorando pues te van subiendo. Eso está muy bien porque hay personas que mejoran antes que otras. Yo por ejemplo empecé en pre Intermediate, que es un poco por debajo de, del nivel medio y cuando acabé estaba en Advance, que es el, el más alto de todos. Es, es brutal lo que mejoras, o sea, no, yo no me lo imaginaba para nada. Durante los meses que estuve estudiando tenía como una rutina levantarme muy temprano a las 5 de la mañana, sí, a las 5. A veces me encontraba animalitos por allí, muy monos, desayunaba. Y después de desayunar, iba a hacer un poco de deporte. Ah, corría, surfeaba, iba al gimnasio, por la playa, lo que fuera. A veces sola, a veces con amigos. Todo era bienvenido. Y luego me duchaba, hacía Skype con mi familia o mis amigos porque coincidía la hora. Y después me iba a la escuela durante unas tres horas. Por la mañana hacíamos pues de todo. Un poco de gramática, luego practicábamos hablando entre nosotros, hacíamos muchos juegos, muchos, muchos. La educación es muy distinta a la que estamos acostumbrados. Allí prefieren machacar una cosa que te han enseñado hasta que la interiorizas y la usas. Hay días en los que haces en, clases especiales, como la cooking class. Tú tienes que hacer una receta de tu país, escrita, y luego pues vas a la cocina y la haces de verdad coméis todos juntos y bueno, puedes probar pues, recetas de todos los países y luego tienes la receta por escrito, porque hacemos fotocopias y es como un recetario eh, internacional bueno, Cuando acababa la escuela lo que hacía era ir a trabajar con los de YouTube Marta pero a veces eh, les pedía que me dejaran en fiesta y me iba a hacer las actividades que tienen por la tarde algunas escuelas, pues me iba a jugar a volei, me iba a, a, a la playa, me iba a hacer surf. Esto era entre semana, de lunes a viernes. Luego en los fines de semana me gustaba ver un poco los alrededores. Pues la mayoría de veces o iba a alguna montaña o me iba a algunas cascadas como estas que veis, que ya las habréis visto algunos en los vídeos de Yellow Mellow, como este, en el que salgo yo también. Los australianos tienen un montón de actividades eh, al aire libre, las que quieras, siempre, cada día, a todas horas. <música> Cosas muy raras también. Y luego, pues por la noche tienes mucho, mucha música en directo, muchos conciertos, eh, muchos bares, muchas discotecas diferentes, un ambiente... Siempre puedes encontrar un ambiente super ausy si quieres, por ejemplo este, este vídeo que estáis viendo ahora. <risa> y nada, y así los días se pasan volando que ni te enteras. <risa> El último día de la escuela, en la graduación te hacen hacer como un speech, que es hablar un poquito en inglés para que todo el mundo vea lo que has aprendido. Así que nada, os dejo la mía con mucha vergüenza. Uh we have the wonderful Maria. She's um been here for 16 weeks full time uh, and managed to squeeze in the almost full time job as well. So she's going to spend the next month doing and then she's back home. So, Maria well done. And, uh, thank you lo único que me queda contaros ahora es mi viaje por Australia. Cuando compré la furgo, cómo compré la furgo, cuánto me costó, cómo lo hice y mi viaje en sí. Ahora ya viene lo mejor.